No, muchacha. Hay que estar en ese cama, Surprise, motherfucker. Una pata hay que salir ahora, eh. La construcción del templo de apenas 50 años, de que es un pronuncio global, su, su hijo que es más ¿sí? guayte. Según la leyenda, la noche en que nació Alejandro Magno, la diosa Teresa mandó un gran templo para estar con él en su ausencia. La de ya no el demonio de Jairía tiene una pierna, a lo mejor está la, la pierna. La la de el demonio de Jairía. Es Yavit. Uno de los puertos dorados, más de un, dorado, el y un pastor. Oye, él se come la carne de Juan, le pregunto y me iba a la pierna me hermano ahí me dio la pierna si tú no has puesto en el carro. Ay, siempre. Que por allí por ¿Sí? llegar hasta donde luego a Ah, sí. Me ¿Sí? quedan números todavía. Si tú lo has puesto, me quedo... ¡Ay, siempre! el Ah, Me quedo en número todavía a ¡Ay, gracias! lo ¿No quieres? No, sí, no, no, no, no, no, no, no, Este mundo es para Como está delincuente, Ahora va a el banco me acuerdo. Se encuentra mi casa, el banco. Ah, no, las de luz o van no a para comprar? se van a la juventud, la se van a ver la juventud, embarque, en la dinero. Nadie lo Y bien, muchachos. Digo, se la juventud, la einfach, vapor, se casaba, e hacían y vivían lo más bien con su mujer y su machino, Ahora oh, bueno. ventué para afuera y se ama quizás economizar, si votas los chavos, no hace nada. Pues si cualquier dentro con 10 mil pesos lo menos, se compra una buena nueva un pico y una casita Después de 40 minutos. que no vamos yo me voy a estudiar. Mira, dice la para papel, papel. Mira, dice la mía, Mira, Mira, Mira, Mira, ¡Vaya, vaya, Muy bien. todo bien, de acuerdo bueno que ella está despegando, creando a O sea, la Lavar a puño ahora. A puño, pero tiene que tener algo. Te digo que no es que está baña, tiene que tener algo mal combinado. Ay, chiquito, chiquito. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Pues ay, chiquito. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Ay, chiquito. A chiquito. Y pregunté a él y a que me yo me que me me a me que La gente se la que a Se la Se yo que la corte me, de tiempo, me te dije que mira a ahora sin compra yo podría haber hecho 80 veces compra ah pero ahora me están dando la vida fácil ahí del tiempo no le dicen porque tú estabas no la que yo no el oscuro, no carajo. Entonces uno viene por ahí, ah, taca, pero tú no le dices nada, aquí por qué no le dices nada? Ah, entonces tengo ah, mira, mira, diría que lo saque. Mira, se lo narragan. A ver, ¿por qué no vamos a buscar más? El problema de ustedes, que iba a ser la otra vez uno, que está toda la luz de la luz de ustedes. No, porque habrá se metá, o sea, no le afecta. Queremos pues que trabaje. Quieren cosas de comer, que trabaje. Ya hay mucho la boca. Yo no me voy a tomar café, pero entonces, Abraham pide café, tú me porque rápido pidió café. Así que no me haga café. No me hagas café. Ya son muchos meses y no habla y habla y habla. No te lata en la mala porque le dice cosas. muy muchísimo, hermano. de porque quiere. Uy, mami, no pueden pagar más de 40 pesos de él. Bueno, me estoy quedando.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 cuando viene, me digo, yo salgo, quiero ir al tribunal y yo dije, eso es mi mamá y mi papá. Mi mamá no me va a echar la la policía. Me dijo, se supone que viniera la trabajadora social aquí. Me dijo, y tú eres la que estás aquí. Y yo dije, sí, yo soy la que estoy aquí, pero mi mamá y mi papá también quieren cancelar. Es un chico todo bien, y sí, bien pero no sé, Dios. Ah, pues, todo que viene. Entonces, ¿tú el que viene. Entonces, un día va a ese departamento de la familia que no me digas nada, porque las enfermeras vienen ahí. Ah. ¿Qué, ¿Qué, ¿No? ¿Qué haces? Tiene una pelota de yo no tiene el de del de la